Hola mis amores, bienvenidos a Zona de Arte, un espacio de Cuba Debate TV para hablar de cultura. Hoy nos acompaña Ulises Aquino, director de Ópera de la Calle. Un placer que estés aquí con nosotros. Nos viene a hablar de las actividades que realizará este año esta compañía, que por supuesto está de aniversario. Cuéntanos Aquino, ¿qué trae Ópera de la Calle en este 2023? Bueno, este 2023 se reúnen muchas Muchas celebraciones dentro del espectro eh, artístico de nuestra compañía. Se, cumplo yo 60 años que ya me lo siento, hasta en el carnet de identidad, 40 de vida artística y la compañía Opera de la Calle el próximo 28 de abril cumple 17 años de fundada. Por tal motivo eh, hemos venido realizando toda una serie de presentaciones eh, que conmemorando to, todos estos eventos y, y por otra parte también bueno, presentando nuevas producciones de Ópera de la Calle en su, en su sitio habitual que es el Teatro Renal y el Cabildo. Además de eso, hemos abierto un espacio para los jóvenes y las presentaciones de los jóvenes y nuevos talentos de la compañía y de fuera de la compañía. Tenemos los espacios de los viernes bohemios de Ópera de la Calle en el Cocos Bar del Cabildo. Eh, donde se presenta un espectáculo que se llama Las Sopranos, que son mmm, la, de las más importantes, de las más virtuosas de las intérpretes de la, ópera, de la ópera de la calle que hacen un panorama musical internacional que ha sido del agrado de muchísima gente. También se presentan el, el cuerpo masculino de la ópera de la calle con sus tenores y sus barítonos en descargas eh, también de música cubana e internacional se presenta una vez al mes en el escenario grande de la Ópera de la Calle para disfrute de nuestro pueblo y de los que nos visitan. También durante estos dos fines de semana se han estado presentando los talleres vocacionales de la Ópera de la Calle con su excelente propuesta del proyecto Influencia, eh, dirigido por, por Dayeli Viñó, la directora artística de los talleres vocacionales de la Ópera de la Calle. En nuestro Teatro Arenal, que se ha estado presentando este fin de semana que pasó y se presentará el próximo fin de semana. Eh, con ello también estamos eh, esperando nuestra presentación en el marco del CubaDisco 2023, eh, con un concierto mío personal en el, con la Orquesta Sinfónica del Gran Teatro de La Habana, bajo la dirección del maestro Giovanni Duarte. Eh, y la inclusión de varios artistas muy significativos, no solamente de la ópera de la CAE, sino de todo el panorama musical nacional. Con ello también, bueno, algunas giras internacionales que, que tendremos en los próximos meses y mi, mi presentación habitual en varios escenarios de los Estados Unidos. Hablemos de 17 años en el panorama artístico de Cuba. ¿Cuáles crees, Ulises, que sean las características que diferencian a Ópera de la Calle de otras compañías que existen acá en Cuba? Eh, yo creo que lo que ha diferenciado el trabajo nuestro y lo que la ha pegado eh, tremendamente al gusto popular ha sido lo ecléptico de nuestra propuesta, eh, que no se rige por determinados códigos, sino que vamos así hacia la apertura, hacia todas las, las manifestaciones artísticas desde lo folclórico hasta lo más clásico desde lo, lo tradicional hacia los posmodernistas, y creo que eso ha sido lo que ha marcado el trabajo de nuestra agrupación y la que la ha puesto en la preferencia de nuestro pueblo También podemos decir que es un espacio para enseñar, para educar, para... Eh, una especie de escuela, una gran escuela, ¿podemos decir eso? Sí, totalmente. La, la ópera de la calle se ha nutrido de la calle. Eh, creo que es una de las pocas instituciones, si no es la única que, que recibe, ha recibido su talento fundamentalmente eh, de la calle. Por eso se llama la ópera de la calle. Eh, pero bueno, antes de llegar a ese momento de pararte ya profesionalmente en el escenario, eh, existen nuestros talleres vocacionales en, el, en nuestro teatro, donde se forman niños desde los cinco años hasta los 18 años, en distintas etapas de desarrollo eh, que gozan de, del privilegio de tener excelentes profesores en nuestra agrupación y la oportunidad de, estar, de al estar en su propia sede, en su propio teatro, eh, poder eh, convocar al, al público que va a ver a, a estos jóvenes que una vez ya maduran lo suficiente pasan a formar parte del elenco profesional de la compañía. ¿Cómo es el proceso para integrar las filas de la compañía? Para integrar las la filas de la ópera de la calle, ya hoy se necesita de, de, de una preparación técnico musical y, y estética, eh, producto de que ya la compañía se ha se ama, eh, marcado como, como un hecho, ya te decía anteriormente, muy ecléptico, muy, muy particular. Y entonces, obligatoriamente tienes que pasar por, por determinados filtros desde eh, el de punto de vista artístico, que no quiere decir que, que solamente con el talento puedas formar parte de la ópera de la calle, sino que tienes que entender los códigos en los cuales se ha movido nuestro, nuestro hecho cultural. Y bueno, sí, de alguna manera tienes que formar parte de, de la etapa inicial de formación, aunque sea por lo menos seis meses, eh, preparándote para poderte parar en el escenario. ¿Cuál crees que sean las características que, o los aportes que le ha hecho Ulises Aquino a Ópera de la Calle? Bueno, yo no sé. Yo, yo he hecho lo que, lo que me enseñó eh, 40 años de carrera artística en muchos lugares. Vi cómo se deprimía el movimiento lírico internacional y fundamentalmente cubano. Y creo que lo único que que le puedo haber aportado es que aprendí a, a saber cuáles eran las necesidades reales desde el punto de vista estético que iba teniendo nuestro pueblo para poder acercarlo a algo que es tan motivador como, como lo es el género lírico pero visto desde otro prisma, visto desde el prisma que, que en el cual la gente reciba lo que verdaderamente le gusta y no lo que nadie le quiere imponer. Claro. y si cambiamos la pregunta, ¿qué le ha eh, aportado Ópera de la Calle a usted? Bueno, a mí la Ópera de la Calle me ha aportado mucha felicidad, mucha satisfacción. Eh, si me preguntas cómo se hizo la Ópera de la Calle, no te pudiera decir ahora mismo, porque han sido 17 años subiendo cada peldaño de la manera en que haya sido posible, en circunstancias muy complejas como las que nos ha tocado vivir a nuestra generación. Y, y te podría decir que está ahí, que es un hecho tremendo, que es, que es un hecho que goza de, de mucha popularidad en, en nuestro pueblo y fuera de Cuba, pero realmente creo que, que ha sido una retroalimentación. Yo creo que lo que yo pueda haber aportado me lo ha devuelto con creces eh, el actuar y los resultados de la ópera de La calle. Su vida ha estado vinculada siempre con la música, ¿qué significa para usted esta manifestación artística? Para mí esta manifestación artística primero es la madre de todas las artes escénicas. La ópera es la madre de todas las artes escénicas. Creo que, que de ahí surge todo, surge ballet, sube, surge en gran medida eh, las artes plásticas, la música, lo incluye todo. Entonces para mí ha sido como... la ópera ha sido el centro de mi vida. Y me he movido en esa en esa cuerda eh, desde, desde que nací prácticamente, porque soy hijo de un gran cantante de ópera. Eh, ¿Qué te puedo decir? Creo que, que me he, dejado, he dejado que el escenario me sorprenda cada día y hago muy pocos planes para que la vida me sorprenda. Creo que ha sido el gran aporte. Claro. Y según sus criterios, su valoración, ¿en qué estado está la, la ópera aquí en Cuba actualmente? Mira, yo creo que la ópera en Cuba tiene, tiene mucha vitalidad. Creo que, que las, formaciones, las formaciones líricas cubanas, el Teatro Lírico de Holguín, el Teatro de Pinal del Río, el Teatro Lírico Nacional y la ópera de la calle son muestra de ello. Creo que, que lo que nos vamos quedando son sin plataformas donde presentar lo que realmente se produce en materia de, de teatro lírico y eh, eso también es nocivo. Creo que tenemos que buscar espacios alternativos para que, para que el género pueda sobrevivir a, a momentos económicos cruciales, ¿no? Creo que la ópera y el género lírico es un género caro, pero, pero llevado a nuestro tiempo con cosas muy simples, también pueden ser expuestos de una manera bella y lo que hay que encontrar son espacios donde eh, presentarlo y obviamente eh, tiene que ser una, una política el lograr que toda esa formación y esa gran inversión que se hace en la formación de nuevos talentos tenga un espacio donde puedan lograr realizar para aquello para los cuales se, se preparan. ¿Puedes repetirnos en los lugares donde van a presentarse a Ópera de la Calle para todo el que quiera asistir pueda hacerlo? Bueno, el, proye el proyecto Influencia, es decir, los talleres vocacionales de la Ópera de la Calle se presentan en el Teatro Arenal. 41 y 30 Playa, Que es la sede fundamental de la ópera de la calle Luego la ópera de la calle Tiene otro espacio alternativo Que también es nuestro Que se llama el centro cultural El Cabildo Que está en calle 4 entre séptima y novena En Miramar Del lado de la ribera del río que da para playa Porque la farga de arte está en la ribera del río Que da para la plaza Nosotros estamos de, del lado de Miramar Ahí está el famoso Coco's bar de la ópera de la calle Donde descargan los cantantes eh, todos los viernes eh, y los domingos, que también ten tenemos un espacio mucho más ecléptico, que es el show de, de esa gran directora, que es Cari Bridón, donde se presentan muchísimos artistas también eh, de la música popular, alternando incluso con los cantantes líricos. Eh, tenemos grandes inclusiones dentro de la ópera de la calle, a las cuales, al cual, bueno, Aprovecho para felicitar al maestro Fran Fernández por su 79 cumpleaños, que es parte de nosotros también. Eh, incluye al maestro Emilio Vega, que es de la Ópera de la Calle, el maestro Renberegüe. Y ahora, bueno, pues tenemos con nosotros a la maestra Alina Torres, esa famosa compositora, pianista, que va a formar parte de nuestro colectivo también para los montajes de todo esto que hay. Pretendemos que sea postmoderno y que se va a poder disfrutar en el Centro Cultural El Cabildo, en su espacio del Cocos Bar. Muchísimas gracias, Aquina. Ustedes ya saben, no se pueden perder las propuestas de esta compañía. Nos vemos la próxima semana aquí en Zona de Arte.